Pero bien, de, regreso, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 7 de enero del año 2020. Hoy es un lunes loco porque un fin de semana -Reyes. extra largo exactamente y nosotros pues iniciamos. Esta semana, con este invitado de lujo que tenemos en el día de hoy aquí en Contacto Diario, y es nuestro amigo y candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, nuestro amigo Franklin Romero. Hermano, saludo, bienvenido una vez más. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días, Sergio, y muy Gracias. buenos días a toda esa teleaudiencia que siempre está pendiente de ustedes, pendiente a las informaciones que ustedes pueden traerle a través de este medio. ¿Contacto bueno. diario? ¿Cómo que debe llamarse? ¿Cómo? Contacto diario ya debe cambiar, debe ser contacto diario con Víctor Puntiel y Sergio Romero. Por eso yo traigo mis leyes, sí, para que, para que Vamos, a, legi yo, vamos yo, a legislar para eso. Sí, vamos a legislar, sí. aprobado. Hay, porque, porque entendemos nosotros que hay que dar oportunidades. Exacto, sí. sí Además sí. la oportunidad aquí es seguir, pero con Sergio Romero. Eh, eh, eh productor bueno, anota eso. Franklin, vamos a iniciar este conversatorio. Franklin es el candidato a senador de la, por la provincia de Duarte del Partido Revolucionario Moderno. Decía tras las cámaras que percibo, siento, como no con Franklin, sino en términos generales, como que los candidatos de aquí, de esta zona, están lentos, como que no terminan de arrancar. Ese es el caso de Franklin Romero como candidato a senador. Eh, no, no solamente de Franklin Romero, sino de todos los candidatos que están respetando la, la ley 33.18 y la ley 15.19, que es la que viene a regular los partidos políticos y las elecciones. Eh, recordemos que hay un límite para no, uno poner la propaganda, poner la publicidad. Y ahora mismo se abrió la publicidad, el tiempo de campaña, para lo municipal. Todo lo que está, está en la calle debe ser solamente los alcaldes, regidores, directores y vocales. Eso está permitido. Ahora, lo congresual no está permitido porque tiene un plazo para hacerlo, y ese fue del 17 de febrero. O sea, eh, claro está que hay algunos que ya están poniendo en todo el país sus vallas, porque entienden que el tiempo es muy corto, son apenas 75 días, y se están desesperando. O sea, ¿se podría decir entonces que mi, mi inquietud, mi percepción es correcta, pero se debe...? A que se Porque está respetando la ley. Es que hay una, respetando. Hay, hay, esta, esta, estas elecciones vienen con, con, por primera vez, están estrenando ley, o sea, están estrenando, o sea, estamos viendo otro ambiente político de, de crecido por una verdadera, por No una verdadera ley, sino la, la que tenemos, a, que fue promulgada, y yo creo que eso es lo. Sí, que, yo creo mucho en la ley. este Si ustedes se dieron cuenta, hasta hace poco no había vallas, uh -huh. eh, excepto algunas. Eh, que quizás por desconocimiento de la ley la estaban poniendo y algunos con intenciones ya de darse a conocer y algunos para crear una percepción que quizás no tenían de que eran candidatos. Eh, la ley tiene plazos, tiene topes, tiene límites en muchísima parte y justamente yo creo que se cumplió en gran parte. En lo que tiene que ver con el transfugismo, pues eso es lo único que yo entiendo que no surtió efecto porque sometieron instancia en el Tribunal Superior Electoral y el tribunal falló a favor de esas personas que después de ser candidato de precandidato pudieron ser candidatos por otro partido o por otros cargos. ¿Eso quiere decir que se salvaron los que fueron de ahí para abajo? Eh, no, no, no que se salvaron, porque... Eh, funcionó la ley también mm. Y tenemos el caso ahora de la facción de, de Lionel Y la facción de Danilo sí, sí, Que eso. algunos que son de la facción de Lionel salieron candidatos Y no pudieron dejar la candidatura Y venir con la candidatura a la facción del PLD de, sí, de, de, Eso, de eso la fue fuerza. una ganancia Entonces una ganancia Lo único que yo entiendo que el espíritu de la ley Yo fui parte de esa ley Era evitar el transfugismo Usted fue precandidato, usted perdió, tenía que esperar cuatro años Franklin, pero eh. no vimos eh, una, una participación unas declaraciones de Franklin en ese sentido, defendiendo esa posición. Sí, claro, claro. Nosotros hicimos como éramos con, con ese, conocedores de la ley, pues eso era lo que nosotros hablábamos, donde quiera, de lo que había que hacer, eh, darle a entender a la gente la importancia de la ley. O sea, que esos candidatos, hoy son candidatos y que perdieron dentro de la fuerza del pueblo, aún lo son, o sea, que ahí se obvió el pero, espíritu pero de la otro, ley. De como otro, de no, no, no, no, ahí se cumplió la ley. Al contrario, en los que salieron candidatos, recuerda que el PLD fue a una, a una primaria. Eh, dentro del PLD uh -huh. no existían dos fuerzas, uh -huh. ni la del PLD ni la Fuerza del Pueblo, sino que ellos fueron como PLD, luego es que se fraccion, eh, fraccionan. Más sin embargo, los que donde, salieron... Donde digo que no se cumplió con la leyes, por ejemplo, con lo que pasó. Existe la Fuerza del Pueblo y, por ejemplo, en el caso de Manuel que fue candidato y perdió, ahora es candidato por la Fuerza del Pueblo. Eh, sí, en eh, ese el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. Ganancia de causa. Y por eso ellos pudieron ser... Y muchos. Mira, uno de los... Lo que, lo que sí no pudieron hacer, lo que salieron eh, candidatos ya en las primaria, tuvieron que quedarse en el PLD aún de la facción de, de, de, de la fuerza. Bueno, uno de los, de los políticos jóvenes que, que, que más avanzado y que más posibilidades tiene que tú has visto en, en el, en el tra, travenir de, de, este, de la sociedad franco macorizana es Franklin, ¿verdad? Y me... Me hace fácil hacer esta pregunta. Tenemos que esa, esa inquietud de Víctor, de, la, de, de, la, de las campañas y de las cosas de esas, que estamos acostumbrados en los en, lo, en la política dominicana. ¿Crees, eh, Franklin, que deberíamos ya cambiar a la política de debates, de ideas, de debates y de propuestas antes que un proselitismo que sale caro, que a veces sale innecesario, que los, los, se, se, se van dinero del pueblo, se va dinero de tu bolsillo, se va, este, se va dinero de muchas, de muchas, de muchas, eh, eh, y muchos dicen, no, pero el Estado, sí, si, pero si la ley ya, tenemos una ley electoral que prohíbe al Estado utilizar los fondos públicos para la campaña, y tenemos no solamente tenemos que hacer cumplir la, la ley, la ley, y eh, hacer un nuevo estilo de, de, de hacer campaña, que está muy cara. Muy cara y le quita la facilidad. Quien tiene facultad para ser político y para hacer un un buen bien común, que para eso es la política, en la sociedad dominicana no lo puede hacer porque es muy cara. Entonces mi pregunta es, ¿está Franklin de acuerdo que las campañas se hagan con debates y debates de ideas en, en, en los...? Mira, eh, eh, también eso es parte de la esencia de la ley 30, 33.18, que era darle participación a quien menos posibilidades tenía, tenemos demasiado talento. Eh, muy buenos políticos, que si estar ya en un gobierno, estar en un partido, pueden pasar al Congreso, a lo municipal, eh, a ser funcionarios, y eso es lo que la ley hace. Ya tú no tienes que ser un militante de un partido para tú optar, claro, tienes que ir ya con un partido, para tú optar por una, aspirar a una candidatura. Incluso los topes que se establecieron fue justamente eso, para buscar, buscar igualdad. La propaganda, a un tiempo, también se buscó para buscar... O sea, yo, por más... yo tengo una imprenta. Se supone que yo puedo tener más propaganda que cualquiera, porque me sale mucho más económico. Entonces, a mí no me conviene porque también voy a vender menos. O sea, sin embargo, yo estoy de acuerdo con la ley y fui parte de esa ley, de esa propuesta. Eh, la misma ley dice que tú no puedes poner más publicidad que yo. Ni en radio, ni televisión, ni visual. Y la ley también te dice, la ley 1519, que tú no puedes... Eh, estar en una forma de clientelismo y populismo 45 días antes de las elecciones y en lo municipal y en lo congresual 60 días antes. A mí antes. lo que me choca de eso es. Entonces, Frank, eso quiere decir que podemos hacer, pues, podemos hacer campañas de debate. Y, y lo que eso es. Ahora, el debate también está eh, en la ley. Ahora, ¿quiénes deben proponer los debates? Ustedes, como eh, comunicadores. Mientras... Porque créeme, ningún candidato, casi en, en, su, en general, quisiera ir a debatir, quisiera ir a presentar una propuesta porque en la mayoría de los casos no tienen propuestas. Porque eso es lo que se merece entonces, el pueblo ¿qué que que El debate, sentar allí a, a, al otro candidato a senador, sentar aquí a Franklin Romero, sí. y ustedes como MC, como eh, comunicadores, mediadores, ¿no? todo eso. preguntar, la misma pregunta a cada uno de los candidatos, sí. y que veamos a, qué a, es lo que tenemos. A, a mí lo que me, me choca, Franklin, es que eso en teoría suena bonito, lo que dice la ley. Ahora, eh, a mí, donde me impacta es en la práctica, que nada de eso se cumple. Pero háganlo público. Fíjate cómo tú planteas lo que dice la ley en ese sentido, en la campaña, que nadie puede colocar ni más spo que yo, ni más afiche que yo, ni más valla que yo. Perfecto, eso lo dice la ley. Ahora en la práctica, eso no se cumple. Se está cumpliendo. Ahora, tú, si, si, si chequea en mi caso, yo no tengo una valla. Correcto, ¿no? eso es muy Entonces, bien. Yo Entonces sí, tenemos, yo creo que sí. Yo creo que sí se puede. Un, un legislador ay, cambia, el, el, ay, cumplidor cambia. de la ley. Y para, muestra un botón, ¿verdad? Y no es que yo no la Entonces... pueda poner la valla. Ahora, para yo poner la valla, yo tengo que eh, hacerlo a través de una instancia, la Junta Central Electoral, presentándole que ya mi adversario está poniendo valla, faltando la ley, y que yo, por desigualdad... Mm de competencia, una, una competencia desleal, yo voy a ponerla, salvo que la Junta entonces decida retirar a ambos. Entonces, además, tú puedes colocar lo, lo que no debes por un asunto de cumplir con la ley. No y que eh, yo soy parte de esa claro, ley. Entonces, en eso estamos, no exactamente, parte activa, o sea, que aportaste para que esa ley se materializara. Ahora bien, con respecto a la pregunta que hice Sergio, el debate de ideas que debiera ser ya eso Estamos en el la, 2020, 2020, 2020, ya no debemos señores. avanzar a ese nivel de que ya, eh, claro, no es que la campaña se va a obviar, pero que ese tipo de debate se den. ¿Estaría Franklin Romero, candidato a senador por la provincia Duarte del PRM, por ejemplo, a venir a este espacio? No un debate, un conversatorio del proyecto de Franklin, el proyecto, por ejemplo, que tiene Amílcar Romero, que eh, repite como candidato de nuevo del uh -huh. PLD. ¿Estaría Franklin dispuesto a sentarse ahí y a mí cara, ahí? No a, solamente a eso, yo invito al primo que acepte ese debate y nosotros vengamos acá porque mira, con Amílcar sucede algo muy particular con Amílcar tú te puedes sentar en cualquier escenario porque tú vas a hablar con una persona un profesional, un caballero Pongo un, un congresista sí, sí. o sea, como le dicen nosotros decimos en, en, en Largo Popular, una dama sí. o entonces sea, con boca. esa persona tú te puedes sentar en cualquier debate y un conocedor entonces yo no tengo ay, ningún ay, conveniente, al contrario yo creo que, sa que saldría yo muy beneficiado ¿tú, tú sabes, ¿tú sabes estar al lado de él en un debate ¿tú sabes por qué yo digo que estoy... y acepto y... el debate ¿sabes por qué okay. yo digo que eso es importante? porque en ese debate surgen ideas de ambos Claro. de ambos, ahí no gana nadie, ahí gana nada más el pueblo, ahí nada más gana el oyente el, el, el votante, el oyente, el que está oyendo, hasta, hasta el que está en contra de los dos dice, pero mira es, es importante, porque es que no podemos señores fíjate bien, yo lo digo porque uno va a una presentación Franklin va a hablar en el polideportivo de aquí, de San y San Martín Lleva muchísima gente, cuando inicia Franklin a, a proponer su, hacer su propuesta y hablar de su propuesta ya de, de, lo, de los 500 que le han dado el pica-pollo lo que sea, se va a la mitad y no oye ni la propuesta no porque oye no nada, va no va a escuchar nada, entonces Conocen la presencia del dador, pero no conocen la presencia del pensador, de lo que va a hacer esa persona, con el, con el cargo, con el, con el Estado, con el país. Entonces, en un debate así, tranquilo, en un debate de, de ideas, se consigue más que hacer la campaña que usted ahora le, es muy cara. Ustedes pueden hacer ese, ese tipo de debate incluso con varios programas Exacto. en uno, y varios candidatos. Eh, yo siempre mi idea... Eh, una vez más, hace cuatro años hicimos... Visión 16, sí, no sé, recuerdo. ya viene sí. Visión Mira, 2020 en contacto yo, diario. Eh, desde cuando, Espero ser un <risa> invitado ahí, si no yo vengo como quiera. Cuando <risa> Víctor me invitó por primera vez a ser parte de, de este espacio, siempre en esa semana, martillamos una idea que la voy a hacer pública, no importa que la recoja cualquier persona la idea, y era que nosotros como, como, como comunicadores todos debíamos tener un día de comunicación con una de, de, con, para el para la, para las para la región o sea que la región ese día un desayuno una cena se hable con las con las principales eh, autoridades del, de, la, de la región nosotros ahí como comunicadores como lo hace corripio como lo hace, como lo hace porque nosotros no lo podemos hacer si tenemos la calidad la presencia y la planta televisora no es que ustedes son el, el trampolín claro, de nosotros los candidatos ahí todo el mundo dando políticos. la cara cada semana después que gana Vienen, no, no, no, doy, no, digo Franklin, porque Franklin no sale de aquí, pero cada vez que un candidato llega a un a, un, a un currul o llega a una a una instancia de ministro, tú no lo vuelves a ver en San Francisco de Macorís. Porque pierde el contacto en San Francisco de Macorís. Sí, pero eso también tiene su pro y su contras. Ejemplo, los congresistas eh, tienen que trabajar en el Congreso. El Congreso está en Santo Domingo. Y en el Congreso trabaja de lunes. A viernes. A veces hasta los sábados. El presupuesto se conoció un sábado, pues. El presupuesto sí. en la Nación. Un sábado. Nunca ha visto. este Entonces, uno tiene que transportarse Pero ¿por qué tú tiempo? transportarse bueno porque yo ajá, ajá. yo tengo que meterme la mano en el bolsillo gastar en combustible y viajar diario y nosotros deciden ahorrarse eso sí. eh, Frank, eh, no algunos vienen algunos vienen lo que sucede es que también gusta porque él está mediador no nos diga que no nos diga que no <risa> que trate <algunos risa> de convencer de algo que vemos no, no, no claro, es eh, a veces es <risa> difícil aquí hay un un diputado que nosotros que fue diputado dos veces dos periodos y nos juntamos dos veces cada cuatro años en el, en el CURNE viejo, votando en la fila. <risa> Franklin, eh, dos cosas. Ingeniero Amilcar Romero, Franklin Romero, su primo, o sea, aceptó el debate. Vamos histórico. a hacer la gestión para que por favor aquí Franklin sentado ahí, esté en otro lado hagamos sobre ese conversatorio que va a ganar usted va a ganar Franklin, va a ganar la provincia de Duarte, conociendo el proyecto que va a beneficiar la que región, que se pueden unir eh, al en, final, con uno y con otro, sea usted o sea Franklin, nos va a beneficiar todo y la pregunta Franklin es, vamos a hablar un poquito ahora verdad, de, del candidato la campaña, el candidato, ¿por qué entiende Franklin que ese que nos está viendo ahí Sergio Romero y yo y todo el equipo que está aquí debe votar por Franklin Romero para que sea senador en las próximas elecciones ¿cuáles son eso es, algunas eso, de esas razones? eso es tan sencillo como cuando yo vine hace cuatro años sí, con sí. una propuesta de, a lo que yo a lo que yo iba al Congreso y justamente yo no quiero que me voten por Franklin Romero yo quiero que me voten por lo que hizo el diputado Exacto. o sea, eso está a un clic a la vista y todavía, todavía no hay un diputado en este periodo que tenga más resoluciones y proyectos de ley sometidas y muchas aprobados que Franklin Romero. Pues vamos a refrescar en, la en, pro, en pro de nuestra provincia y de la nación. Ahí hay diputados, eh, sin hablar mal de ellos, que en 20 años nunca le han, le han aprobado un proyecto de ley. Resoluciones son más sencillas Propuesto por ellos, pero cuando levantan la mano, sí eh, eh, Bueno, sí, porque tú necesitas la, la, la votación eh, sí. de la mayoría y Yo te puedo decir, yo llegué con una agenda ya prehecha Porque era cosa que nosotros veníamos solicitando hace muchos años Y no se nos habían cumplido Y lo hacíamos a través de huelgas, a través de paros, a través de llamados Y una de ellas fue la construcción del hospital regional San Vicente de Paúl ...nunca ningún congresista había sometido una resolución solicitándole al presidente de la República... ...la construcción del hospital, no. y a mí me ha dado como 10 Picasso. Sí. ...se supone que el Congreso como primer poder del Estado sí. manda al Ejecutivo a ejecutar... ...por eso es Ejecutivo, nosotros mandamos y ellos ejecutan... ...pues el hospital está ahí, una propuesta nuestra... Eh, ...también aprobamos lo que es el presupuesto para ese hospital... ...ya tenemos 2.440 millones de pesos... Y en el presupuesto de ahora hay 906 millones de pesos. También tenemos lo que es la construcción de la avenida de La Circunvalación, propuesta nuestra, también aprobada y en ejecución. El sistema de emergencia médicas 911, también está propuesta nuestra y ya también está aquí en, en nuestra región. Sometimos lo que es la construcción del centro de atención primaria, que está frente al Estadio Julián Javier, pero esa propuesta, antes de llegar al hemiciclo, el Poder Ejecutivo realizó la obra. O sea, que no puedo decir que es como una, una propuesta pero nuestra, de pero sí de... modificamos y mandamos al equipamiento y puesto en funcionamiento. Y así te puedo poner la construcción de la Plaza de la Salud, la construcción del Mercado Nuevo, eh, la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan, importantísima. Eh, la ampliación a cuatro carriles, a cuatro vías, de la carretera San francisco con Trova, la carretera San Francisco-Nagua, también ampliación a cuatro vías, la construcción de viviendas para todos los damnificados del huracán María. Y así te puedo decir un sinnúmero de, de resoluciones. Y aparte, como proyecto de ley, nosotros sometimos y fue aprobado lo que es el Día Nacional del Pelotero. Excelente. También sometimos proyecto de ley que declara el Estadio La Normal como Osvaldo Virgil Estadio Normal, Osvaldo Virgil en... a nombre de Osvaldo, es que fue el primer pelotero, el primer pelotero. y bueno, el, el primer Estadio primer Normal liga. fue el primer estadio, primer est hay, matrimonio ahí jugué yo pequeña liga proyecto de ley y el proyecto más importante que se me ha aprobado que es el proyecto de ley de fomento e incentivo al mecenazgo, que es un proyecto parecido a la ley de cine que viene a a favorecer, a beneficiar sí. lo que es la cultura, lo que es la parte artística. Sí. Miren que ahora la UNESCO declaró la bachata Patrimonio de la Humanidad. No, no tangible de la humanidad. No, o sea, ¿Tú sabes eh, que la, la primera material. O sea, inmaterial. La primera vez que nosotros vimos hablar precisamente de, en ese aspecto fue Ezequiel González. Y vamos a prestar la atención a eso. Y posteriormente, pues ahí eh, tú sometiste ese proyecto. Ese proyecto de la ley de, la... de, de mecenazgo lo sometió el cantautor en su tiempo que eh, fue diputado, Manuel eh, Jiménez, Manuel Jiménez. Eh, y nunca fue <coughs> aprobado. Claro, Mía, candidato a, la, a, a, a, a fin, Candidato a alcalde, fin, sí, sí, por nosotros, allá en Santo Domingo. Sí. Y nunca pasó de la Cámara de Diputados. Estando en el gobierno, siendo sí. diputado, siendo artista... Sí, eh, de... sí. Porque los proyectos requieren de mucho tiempo, requieren de mucha inversión, de mucha investigación y requiere también de que haya una compenetración con todos los diputados. Y luego que es aprobado en la Cámara de Diputados, entonces empujaron en el Senado. Todo proyecto de ley que se aprueba en la Cámara de Diputados debe ser aprobado por el Senado y viceversa. Entonces, luego que me aprobaron ya el, ese proyecto eh, en la Cámara de Diputados por dos veces, porque pasó y perimió en el Senado, volví lo sometí de nuevo. Y le dimos mucho seguimiento Y la última vez que se aprobó Pues el presidente Danilo Medina En su alocución El 27 de febrero O en agosto Habló de la importancia de la ley de mecenazgo Digo yo, aquí está no. Le caímos sí. encima, le caímos <risa> encima Tuve que Hacerme valer de un senador de, de Santiago Para que le diera seguimiento Que fue Julio César Valentín, que es un gran mecena también Y lo asumió como tal y logramos eso. Todavía en dos, en dos años, en tres años, no, sabe, no sabremos nosotros la importancia de lo que es la ley de mecenazgo. Por incluso la Plaza de la Cultura, que es una necesidad nuestra, a través de la ley de mecenazgo la podemos otro lograr sí. sin necesidad de que el gobierno se involucre. Está sí. hablando el diputado. El diputado. El diputado. De las cosas, los proyectos de las resoluciones que ha sometido el senador. Se han, se han logrado. Finalmente, el senador Franklin Romero. Bueno, el senador justamente va a seguir, ya dejó una gran tarea en la Cámara de Diputados y proyectos de ley que deben ir al Senado. Nosotros tenemos eh, como idea que la constitución de 2010, que fue transformada, para que lograra ser la constitución perfecta, tenía que eh, adecuarse 10, eh, más de 200 leyes de la cual todavía faltan más de 140 leyes. Y ahí podemos presentar lo que es el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Agua, la Ley de, eh, sobre el 8701 de Seguridad de Salud. Salud, esa sí que modificará, pero ya. Eh, eh, todo eso, son leyes que son necesarias para que la Constitución pueda cumplir su rol. Entonces nosotros pensamos que en el Senado vamos a empujar a que esto, todo eso se cumpla. E incluso creo que el 26 empieza la legislatura, la última legislatura, y vamos a conocer parte de esos proyectos, pero son proyectos importantísimos, la, la ley de residuos sólidos, exacto, eso, eh, mira, eso, eso, que son eso, importantísimos, eso eso va a generar no solamente energía sino va a ganar, se va a ganar dinero a través de la regeneración no, y los basureros van, y van es, o sea, el plástico todo eso va a no. ya los países están desapareciendo el plástico sí, Y sí, nosotros sí. tenemos esa ley ya de residuos sólidos entre otras leyes, son muchas leyes importantes que tienen que adecuarse para que la constitución realmente sea la constitución que nosotros eh, nos merecemos y que tenemos, ahora bien eh, el Senado recordemos que el Senado ha actuado como un sello gomígrafo de todos los gobiernos que hemos tenido, incluyendo Hipólito, Leonel, eh, Danilo, Balaguer, de 32 senadores, que ahora son 32, antes eran 30, eh, los gobiernos tenían la mayoría siempre. Sí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho un acuerdo ahora con la fuerza del pueblo, con el Partido Reformista, con otros partidos, y buscamos llevar los senadores de cada uno para que haya un equilibrio. Luis Abinader en su proyecto, y es muy claro cuando lo dice, yo no quiero el Congreso a mi favor, yo quiero el Congreso a favor del pueblo. Y nosotros no podemos estar como un sello gomígrafo a todo lo que presenta el Poder Ejecutivo. Eso es y eso va a buscar un equilibrio donde va a haber una cantidad de senadores del PRM, una cantidad de la fuerza, una cantidad del PLD, una cantidad va, de reportes, y eso, Entonces, va generar haya, eso va a generar eso es lo el que haya. Eso debate. Es, lo que queremos es equilibrio, para, debate, equilibrio. no oposición absurda, porque a veces tú te haces oposición porque eres, porque el, el otro, el, el PLD, hizo una propuesta, tú haces una oposición absurda sabiendo tú que tienes la razón. O, o, no, es, una, es un equilibrio para. Eh, eh, hacer las cosas como debe ser Y por igual te puedo decir, Víctor, escúchame Que yo sé que ya el tiempo está sobre nosotros eh, Del de Senado El Senado elige los jueces de la Junta Central ah, Pero a verdad. través de la terna Que presenta la Cámara de Diputados Se eligen también los del Tribunal Superior Electoral O la Cámara de Cuentas Entonces se eligen también los jueces es una Entonces nosotros es estamos buscando Que haya una justicia independiente y Una eso... justicia fuera De, de tenemos que depolitizar la justicia. La, la, la propuesta, justicia. Esa propuesta a lograr, de Luis Abinadel. Cuando, de cuando Cuba, haya un o sea, Congreso equilibrado, que realmente de ahí puedan salir decisiones un, que beneficien la Y matriz. un poder ejecutivo con esa intención que es el proyecto que tiene Luis Abinadel. Bueno. señor Romero. Encantado, de nuevo, Gracias por primo. estar con nosotros. Y queda pendiente, atención, queda pendiente ese, vamos a decir, no debate, ese conversatorio. Sí, sí. Aquí de, en el debate programa suena de Frank como. Franklin Romero y el ingeniero Amilcar Romero Portuondo, senador de la provincia de Oresti, que aspira de nuevo a hacer. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Gracias, que se haga éxito en este nuevo proyecto político que emprende. Estamos agarrados de Dios y del pueblo. Qué bueno. Franklin Romero, candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario. Si que se mantenga ahí porque a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla. Tratado de hacer, como siempre, con la mayor hotestibidad posible. A la pausa ya regresamos.